Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes 17 de diciembre del año 2019. Como siempre nosotros pues dispuestos a llevar esas orientaciones, esas informaciones que usted necesita saber para obtener la orientación y la información correcta y adecuada eh, comenzando el día. Como cada martes con nosotros nuestro compañero Alberto Vázquez quien nos trae siempre esos temas importantísimos en el día de hoy. Hablarnos de ese importante eh, tema, lo que es cuando usted sentirse difamado, o sea, ¿qué significa eso? ¿Y cuándo usted puede sentirse afeitado por esta eh, de decisión o esta acción más sí, bien. Así que saludamos. Gente, porque hay gente que piensa, piensa que difamar es la tú decir, lo, lo, cosa, aunque tú, eh, o sea, tú ser culpable de un hecho y yo decirlo, te estoy difamando, no. Yo te difamo si, si no es cierto. <risa> Saludamos y le damos la bienvenida a Alberto Vázquez. Hermano, saludos y bienvenido una Víctor, saludos, doctor Sergio, saludo. Eso es Buenos días. Buenos días a los amigos. Buenos días a las amigas. Buenos días a todos sí. y a todas. Mira que a propósito, tú sabes que el tema de la difamación ha estado en, durante estos 15 días, Señor muy Tampé, candente sí. a raíz de una de un proceso que se está conociendo en contra de un periodista permanentemente. Eh, se conocen procesos por difamaciones, incluso en nuestros tribunales son muy comunes, no tan comunes, o sea, no caen dentro de los casos típicos que se conocen en el día a día, sino que de manera excepcional se conoce. Porque lo primero es que para tú sentirte difamado, necesitas sentir que eres lastimado por una afirmación. Eso es importante, Alberto, para iniciar este conversatorio, y edificar a los amigos televidentes, cuando una persona, un ciudadano. ¿Puede sentirse difamado? Mira, la difamación eh, está definida como la alegación de un hecho que La alegación o la imputación de un hecho que atañe el honor de la persona Que maltrata el honor de la persona Que hiere el honor, la moral de la persona Cuando hablamos moral, eso implica la dignidad cuando hablamos de dignidad, hablamos que usted se siente lastimado porque moralmente se le, se le indica, se le imputa una acción o se le imputa una afirmación de algo que usted entiende, no solamente que no hizo, sino que usted entiende que esa afirmación que se hace le perjudica moralmente. Y entonces, en nuestro código prevé, la difamación como una infracción castigable. Luego han venido un sinnúmero leyes más para tratar de corregir y para tratar de regular eh, las la difamaciones Mucho más cuando se trata a través y se trata de personas que utilizan medios. Las personas que utilizan medios de comunicación, periodistas, comunicadores, no es que tienen... Un salvoconducto ni una inmunidad para decir y decir, no, no. Sin embargo, sin embargo, los periodistas tienen la libertad de hacer afirmaciones cuando tienen unas fuentes que le ha permitido dar esa información. Y esa afirmación que da el periodismo se entiende en principio valedera, valedera. Y que si una persona se siente lastimado por esa afirmación, de luego puede acudir ante una instancia para que le prueben esa afirmación. Si esa afirmación, ¿verdad?, no es probada, entonces usted puede estar... Hay difamación. Hay difamación. Ahora, la difamación tiene un procedimiento muy especial. Y fíjate que a propósito de un juicio que se está conociendo en la capital que ha tenido la atención del público porque se trata de un periodista contra la hermana del Procurador General de la República o se trata de la hermana del Procurador General de la República contra un periodista. Ella se queja por difamación en contra de Marino Zapete. ¿Cuál es el procedimiento ante los tribunales de la difamación? Lo primero que tenemos que tener claro, tenemos que y queremos darle a conocer a ustedes, la difamación en nuestra normativa procesal penal está enclaustrada, ubicada dentro de los delitos de acción privada. ¿Qué significa delito de acción privada? Que solamente la persona perjudicada de manera directa puede accionar en contra del agraviante. Me explico. Usted se siente lastimado por la afirmación que hizo una persona, por un medio de comunicación, que es importante. Es importante. Demasivo. Uno de los elementos constitutivos para que haya difamación es que esta se haga a través de un medio de comunicación que tenga la oportunidad de ser visto como un elemento. Si no se hace a través de un medio de comunicación, no, no hay, hay difamación. difamación. No hay difamación. Y o, si sí se hace lo, mediante un mecanismo y, público. La de acción privada, explíqueme eso. La de, de acción privada implica que el Estado, el Estado no participa, el Estado como persecutor no participa en ese procedimiento. Por ejemplo, el Ministerio Público no está en ese proceso. O sea, sí. si hay un acuerdo previo entre ambas personas, sí, no hay una cae, persecución no. por parte del ministerio público no, para no, el seguimiento, no, no, pero, a pero para hecho, nada. ¿no? El ministerio público para nada en los en las infracciones de acción privada, verdad, que son varias y una de ellas es el delito de difamación. El ministerio público no participa en el juicio, pero no participa pena en el la tribunal. Si se demuestra bueno, la difamación ese privada. es un tema, ese es un tema que incluso ya el tribunal constitucional eh, en, Mediante diferentes sentencias Mediante diferentes sentencias Ha cuestionado y ha dejado entrever la posibilidad De que por difamación no Incluso, había... incluso, eh, recuerda que hay varias acciones del, De eh, los periodistas Periodistas del de, eh, colegio de periodistas Tendente a quitar la pena de que... Pena ¿verdad? de prisión Para el delito de difamación ¿Con qué intención? Con la intención no de que usted pueda difamar y no tener, eh, no, no ir a la cárcel. No. Lo que pasa es que en un Estado de derecho donde se necesita que haya una democracia efectiva, no puede haber límites que no sean razonables. No puede haber límites que no sea razonable a lo que es la expresión de los comunicadores, un país donde se cercenen las libertades de expresión es un país que va camino a un laberinto, ¿por qué? porque eh, muchas veces tú tienes que dejar, no solamente que el periodista se exprese sino que también el pueblo se exprese, entonces si tú limita o amenaza con una pena a quien da informaciones que muchas veces, muchas veces no puede, y en la mayoría de los casos no puede revelar la fuente, entonces eso se convierte en un obstáculo para que la sí, población limitar, se entere ¿no? de informaciones, eh, informaciones que son necesarias para mantener el equilibrio. Y mucho más cuando se trata de informaciones que tienen que ver con ciudadanos que ejercen posiciones públicas. Los ciudadanos que ejercen posiciones públicas deben estar conscientes de que cada accionar de ellos están siendo vigilada no solamente por una población, sino también por quienes hacen noticias, por quienes dan noticias, y que cualquier información que sea de interés para el público, para el pueblo, y que sea de interés para la transparencia de la función que usted ejerce, es importante, es importante. Entonces, bien, ese juicio por difamación eh, lleva a varias etapas. Lo primero que les es que le decía que es un procedimiento de acción privada. No participa el Ministerio Público, lo conoce un juez que, se llama, que es un juez unipersonal de, de un primer grado, no un tribunal colegiado, salvo que se trate de una persona con privilegio de jurisdicción. Y tiene como regla, tiene como regla que se puede conciliar en cualquier etapa del procedimiento salvo cuando ya ha habido una sentencia. Incluso cuando se va a conocer un juicio por difamación, la primera vista, la primera audiencia, es una audiencia de conciliación, donde las partes tienen que ir, ahí no se debate nada. Claro, ya ha habido una acción, ya ha habido una querella, que ha sido motorizada de manera directa por la persona que se siente perjudicada por la afirmación de la persona de quien se siente difamada. Entonces, debe haber una querella con la característica de una acusación redactada, que establezca cuáles son los hechos, que establezca cuál fue el pronunciamiento difamatorio, que establezca las pruebas, que establezca los mecanismos de Producción de, de, de, de pruebas que establezca en qué consiste las pruebas que tú tiene para demostrar esa difamación y luego el juez, porque incluso el procedimiento tiene una especie de juicio de admisibilidad, el juez primero tiene que ver si existen los elementos dados para que eso se lleve a un juicio, okay. después que estén los elementos dados para que eso se lleve a un juicio, entonces, ¿En podemos, ese, tú, proceso ¿sí ese proceso de sí. proceso Ante el proceso, ah, okay. se pone la querella y el juez hace un juicio de admisibilidad de esa querella. ¿Por qué? Tú pones una querella, no significa que ponga la querella, ya la persona tiene que ir a un tribunal. Justicia, okay. Porque tan pronto tú estás poniendo a una persona a un tribunal, tú le estás provocando molestia. Claro, si esa persona también tú tienes el derecho a defenderte y tienes el derecho a acudir a, una, a la justicia cuando tú sientes que fuiste lastimado en el honor Pone la querella, esa querella debe tener las mismas condiciones de una acusación, bien redactada, narración de los hechos, propuesta de los medios de pruebas, propuesta de la, las pretensiones probatorias que tú pretendes probar con esas pruebas, en qué, por qué vía tú fuiste difamado, tienes que establecerlo. Pero, pero te digo que dentro de los elementos constitutivos está que esa difamación haya sido publicitada, haya sido pública, y entonces... Luego que el tribunal valora que existen esos elementos mínimos que le den carácter de seriedad a la querella, entonces le comunica al criado, o sea, a la persona que se entiende, te difamó, sobre esa querella, y entonces lo invita a una audiencia de conciliación. Observe que en la audiencia de conciliación una de las partes no fue. Uh -huh. Eso es muy normal, la ausencia manifiesta, ¿verdad? De forma tácita que yo no quiero conciliar. Uh -huh. O sea, se, se dio como que la, no, no, eso, eso es muy normal porque, ¿qué hace entonces el tribunal? El tribunal levanta un acta de no conciliación. Comienza Donde, entonces donde el proceso. una parte que fue uh -huh. la firma y la otra parte no la firma, pero prácticamente hay un acta de no conciliación. La ausencia de esa otra parte implica prácticamente. Un rechazo precisamente a la conciliación. Que lo que pasó en el caso de Marino sí. Zapetti y, la, sí, pero, la, el, y la, la la ausencia de esa parte implica que no está eh, en deseo de conciliar. Agotada esa fase, entonces se fija, se fija un juicio para la producción de la Pero el, el, yo digo, en este caso, que es el que más... Porque hemos recordado el de Hipólito Mejía con el senador de, de, de Baní, ¿te acuerdas? Sí que tuvo sí. un fallo y él pidió excusas y el se pasó muy mal manejado. ¿no? Sí, muy mal, ¿no? mal Entonces, manejado. Entonces, pero en este caso no cree que ventilar un, un, un, un juicio donde va a bailar mucho el, el, un candidato a la presidencia oficialista, como que no es que Es que eh, mira, es que eso no es verdad. Mira, he estado escuchando. Prim lo primero es lo primero es lo primero es que quien pone la querella es una hermana del Procurador General de la República. Pero los negocio fue con el, con el sí, candidato. Sí, sí, pero, pero se ha hablado de la posibilidad de ser citado candidato. No entra en esa posibilidad. Porque ahí tú no vas a ventilar si el hecho se cometió o no. Okay. ¿Es si hubo difamación el hecho o no? Tú, es el hecho, tú, claro. Pero, la difamación, y, y tanto, pero, pero es. si hubo difamación no tiene que ver la... Oye, tiene, que tener, tiene que tener... Desde, luego, de, desde luego tú ¿eh? vas a tener que tocar algunos aspectos de lo que es de lo que son los elementos difamatorios, tú tendrás que tocarlo. pero Póngase pretender, que el, que, tú, que, pretender que... tú que se pruebe ahí, si Ligando... lo que tú informaste es cierto o no, sí. entonces sería como hacerle un juicio a, un a la otra persona sí. que no es parte sí, del proceso. Sí, pero si en el caso hombre, en el caso hipotético que Marino Zapete no concilie, ni, ni se llega ni que vaya en juicio, no, y, no y, y venga el juez y diga que no hay eh, difamación alguna, porque los hechos son reales. No, es que el juez no tiene que verificar que los hechos ah, pues son él, reales. Ah, entonces él está condenado antes del juicio, entonces. ¿Quién? ¿Marín? No, no es sé. que los, el juez no tiene que verificar que los hechos son reales. El juez lo único que tiene que verificar es que, primero, tú como comunicador diste una información. Sí, Segundo, según la fuente. tú como comunicador, como Dime comunicador, como comunicador, demuestra que tú tenías, la conseguiste esos datos, conseguiste esos datos, de alguna fuente, y ya ese solo elemento de que tú ah. conseguiste su dato de una fuente te dice que no hay difamación, te quita a ti la posibilidad ya, okay, de bien, ser bien. condenado a una difamación, claro, claro, claro. ¿Alredo? Pero eso no significa, eso no significa tampoco que el hecho de que tú demuestres que tú conseguiste ese dato y que tú lo emitiste, significa que ese dato sea cierto. O sea, okay. tú no tienes que demostrar la certeza de ese dato para con esto que la tercera persona sea culpable o para que con esto, tú entender o demostrar que lo que tú dijiste era verdad. O sea, es un proceso donde básicamente se valora un sinnúmero de elementos, la seriedad, ¿verdad?, de lo, de lo que tú estás informando. La fuente, no solamente la fuente tú no tienes por qué revelarla, pero mostrar que hubo una fuente, sin mostrar nombre, mostrar que hubo una fuente, en el caso de la especie incluso, ni se ha ventilado la posibilidad de que haya una fuente oculta. Él dice, no. tiene documentos sobre tal situación sí. que yo he denunciado, y ya con eso es suficiente. Pero esos documentos por sí solo, por sí solo, no hacen culpable okay. ni a la hermana del procurador, ni al candidato al que se está refiriendo. Okay. No lo hace. ¿Por qué? Porque no, entonces sería castigar a un tercero que no es parte del proceso. No parte. Alberto, lo cierto ah. es, Sergio... Y, y lo cierto es que los juicios por difamaciones en una sociedad en que prevalece y debe prevalecer la democracia son de muy poca prosperidad. ¿Verdad? No es que no prosperen, pero cuando estamos hablando y frente a lo que hemos estado observando de este proceso, una persona que ha dado informaciones fundamentadas en documentos, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Eh, parecería ser que. que que es un proceso que está destinado con el tiempo a, a, a no tener los éxitos que el persecutor quiere. Sin embargo, sin embargo, hay que ver las cosas desde todo los puntos de vista. Es importante que los ciudadanos, cuando se sienten, aún sean funcionarios públicos, cuando se sienten lastimados moralmente, acudan claro. para que de una forma u otra eh, den la cara y y con esto pongan ciertos límites, porque montar, no, es verdad, no es verdad que los comunicadores no podemos tener límites, sí, tenemos no, límites, claro, claro, claro y debemos tener límites, no, y, y, porque y, nosotros y, no podemos estar especulando. Y lesionar la Alberto, moral de alguien es eh, algo que es irrecuperable. Finalmente, Alberto, ¿ha habido precedentes de personas que se han sentido difamadas y, y el difamador haya ido a la cárcel a cumplir pena lo que sí ha habido sentencias, sentencias, recuerdo el, el caso el caso reciente. La, la vicepresidenta. No, y no, vicepresidenta, el caso, y el caso de Nani. Sí, exacto. ¿no? Me parece que Hernani Nani ganó un caso con, sí, con, sí, lo, sí. con los castillos. Sí, sí, Pero digo, han habido eh, sentencias, y sí, ha habido Mira casos lo que pasa, que... mira lo que pasa con el tema de la... De la, de la Mira lo que pasa con el tema de la prisión eh, en, en nuestro Estado y, y, y las libertades y los mecanismos procesales que nosotros tenemos en la mayoría de los tipos penales donde las penas, las condenas oscilan entre un año a dos años y más frente a este tipo de casos que no son casos que laceran gravemente a la sociedad completa. Fíjate, ¿por qué de acción privada? Porque solamente se siente afectada a la persona lesionada. Por eso el Ministerio Público no interviene. Entonces, ¿qué haces tú con una persona cumpliendo una condena, cuando la sociedad en sentido general no, sí, no sí. ha sido víctima de esa acción. Entonces, hay muchos mecanismos para, que ha establecido el legislador para que en casos así, aún haya una sentencia de condena, esa sea suspendida. Alberto, Por eso existe en la normativa procesal penal la suspensión condicional de la pena y el perdón judicial de la pena. Y en la mayoría de estos casos, Víctor, Sergio, en la mayoría de estos casos, si, hay, si, prospera, si prospera la demanda en difamación o la querella en difamación, o si prospera una querella por acción privada, porque le decía, está en telo de juicio claro, hasta qué punto claro. es posible una condena privativa de libertad contra un comunicador en asunto de difamación. Usted dice, el Tribunal Constitucional cuando, se ha referido y prácticamente ha dejado entrever para algunos tipos penales, básicamente los delitos electrónicos, que no prácticamente están prohibidas las, dice, las, las condenas sí, sí. en este tipo de, en estos dice, tipos de penales. Cuando usted dice que no ha sido afectada la sociedad en sentido general, y por eso no tiene sentido tal vez que lo priven de su libertad, yo digo entre comillas. Por ejemplo, en el caso particular de Marino Zapete, el hecho de que nosotros, el país, no tenga una voz, por ejemplo, como la de Marino Zapete, que es un periodista aguerrido, que se la juega, ¿verdad?, eh, haciendo denuncias que para muchos eh, son, son reales, pero por el mismo sistema en que vivimos, muchas <coughs> veces no se le presta atención. No que no podría considerarse la sociedad afectada cuando callar una voz como Marino Zapete, eh, podría evitar que nosotros nos enteráramos de situaciones que ocurren que en ocurren el país no, y que no son... Pero en el procedimiento, en este caso, ¿a quién le beneficia? El procedimiento que yo te he narrado, que tiene eh, eh, las la difamaciones, los temas, los tipos penales por difamación, a quien protege es a Marino Zapete. Porque lo primero es que quien acusa a Marino Zapete no puede tener el Estado a su favor. Claro. O no, puede, o no debe tener el Estado en contra porque el mismo procedimiento no se lo permite. Me explico. El hecho de que quien se cree ya contra Marino no tenga un ministerio público a su lado, ¿verdad? Apoyando o también quejándose en contra de Marino, ya es una protección a Marino Zapete. O es una facultad, o es, o es una facilidad para que eh, Marino Zapete y cualquier medio de comunicación, o cualquier comunicador, o cualquiera de esos tipos penales, que solamente afecta de manera directa a quien se siente víctima. Entonces, en este caso, el procedimiento a quien beneficia es a Marino Zapete. O sea, que el procedimiento está bien eh, establecido, porque si tú le sumas en las acciones privadas, le sumas como persecutor al Ministerio Público y tomamos este caso, imagínate tú este caso ahora mismo, el procurador, Defendiendo a su hermana o con un procurador también acusando a Mario Zapete, hubiese un desbalance, sí. un desbalance demasiado palpable. Pero ¿qué pasa? Por suerte, el legislador y la normativa procesal penal nuestra establece que las acciones privadas y la difamación están enclaustrada dentro de las acciones privadas. No es necesario, a más solamente para el auxilio del búsqueda de pruebas... No es necesario o es imprescindible la ausencia de un ministerio público acusador. Y quien se convierte en acusador es la parte creyente que se siente víctima de esta situación. Alberto, gracias hermano una vez más. Juicio claro, por claro. difamación fue el tema que compartió en el día de hoy Alberto Vázquez. Hoy todo hemos aprendido, ustedes y nosotros, con este importante tema que nos trajo Alberto Vázquez. Gracias hermano por compartir con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Si Dios sí. no y es bueno puede. que haya juicios ¿Eh? por difamación y no muerte. Porque <risa> antes, <risa> antes se pagaba con la muerte. Así es. Vamos a la pausa y a regreso seguimos con Sergio Romero y quien les habla con los comentarios, además de compartir los principales titulares que están los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambio y que en breve regresamos. <risa>